Hace un instante terminamos la reunión con los eh, gremios docentes, de la cual eh, participaron tanto los del sector público como los del sector privado. Eh, comprometimos eh, la representación de la, de la provincia, me refiero, eh, a estudiar alternativas eh, para, para ir saliendo del conflicto. Cuando me refiero a alternativas, me refiero centralmente alternativas a la, a la propuesta salarial que formulamos eh, originalmente y convenimos eh, un cuarto intermedio y mantener eh, un intercambio en las, próximas, en las próximas horas de manera tal de de, de ir viendo qué avances se logran y, y plantear una, una nueva reunión, digamos. Estoy de alguna manera eh, interpretando lo que, lo que uno percibe. Eh, hoy quedó más, más explícito con las, con las peticiones o con las consideraciones que hicieron cada uno de los gremios que, que estamos eh, ubicándonos en cuanto a aspiración en torno a lo que fue la, la, la propuesta eh, nacional contemplando aún contemplando aún el 5% adicional que Nación lo había imputado a la paritaria del año, del año pasado. De allí, cuando eh, colegas suyos me, ha, me hacían la pregunta, yo hablaba de un porcentaje que no es otro que el que está surgiendo de la, de la paritaria nacional. digamos No estoy inventando nada, nada nuevo, digamos, la... La posibilidad que, que estamos manejando es de ir buscándole alternativas, de ir mejorando en el marco de la, de la razonabilidad y de la racionalidad que tiene que tener eh, una propuesta cuando hablamos de recursos públicos, digamos, porque en definitiva eh, la provincia administra recursos eh, ajenos y esa, esa racionalidad, digamos, eh, al, al modo de ver de, del gobierno de la provincia, parte de, de una situación que eh, creemos que debe ameritarse y que es que la propuesta que formuló eh, la provincia de Santa Fe es eh, una buena propuesta. Estamos dispuestos a seguir trabajándola, a seguir viendo alternativas de mejora a la propuesta, pero es una buena propuesta.